A ver florecillas, han pasado un par de meses desde que hice el último vídeo, sí ¿He estado grabando? Sí ¿He estado editando? No pero bueno, estoy muy emocionada de volver a estar otra vez por aquí. Os cuento, os cuento. Estamos ahora mismo a mitad de febrero. Yo creo que la última vez que subí un vídeo fue a mediados de diciembre... Creo, si no recuerdo mal, una cosa así. He estado en un momento de eh, tranquilidad con las redes sociales, he dedicado todo el diciembre a pensar, he dedicado todo el diciembre a también trabajar en la tienda y sobre todo a tener un poco perspectiva y saber qué hacer con redes sociales porque yo creo que a estas alturas... A muchas nos pasa que eh, la relación con redes sociales muchas veces se convierte en una especie de relación amor-odio. Amor porque eh, también siempre gusta compartir lo que haces, siempre gusta el hablar con la gente que conoces a través de esas redes, también gusta el conocer a otra mucha gente en cuanto a compañeros de, de profesión o por ahí gente que te inspire, gente que te aporte. Pero también la otra parte es la del odio de la continua exigencia y el estar constantemente pendiente de eh, que hay que subir, ahora cambian las normas, ahora hay que hacer esto de esta manera, ahora sí entonces eh, decidí a finales de diciembre tomarme unas vacaciones reales unas vacaciones en las que no estar pendiente de contestar mensajes de redes sociales o mensajes de la tienda es más, es la primera vez que puse mi tienda en modo vacaciones con lo que ello implica, o sea, siempre en estas plataformas, no sé en otras pero en Etsy desde luego si te tomas vacaciones hace que tu tienda se quede como en stand-by y obviamente cuando vuelves a abrir tu tienda, todas esas visitas que habías conseguido, todo ese flujo de gente que habías conseguido llevar a tu tienda de manera diaria, cae en picado. Es como que sí casi que te penaliza un poco por el hecho de eh, tomarte un descanso así que a pesar de todo a pesar de que sabía que esto podía afectar de manera negativa a la tienda lo hice por eso, por salud mental por tener de verdad un parón hacer caso a un poco mis recomendaciones, hacer caso también a lo que eh, Bernard muchas veces me dice, de que si voy a parar de verdad, pare y tome vacaciones, como el resto de la gente como el resto de personas que trabajan de manera asalariada es como dejar al lado Toda esta parte de ilustración y así Y tomarme un tiempo para mí Así que eso hice Estuve la última semana de diciembre Un poquito de la primera semana de enero Parada total disfrutando de las navidades, disfrutando un poco eso de hacer actividades, disfrutar también eso de hacer cositas con Bernard por ahí. Así que nada, una vez vuelto ya me puse a tope con el San Valentín. Y eso que cuando veáis este vídeo yo creo que ya va a ser San Valentín pasado, pero bueno, os voy a ir enseñando de todas formas lo que he hecho. También hay una cosita nueva que tengo en la tienda que es el hacer stickers de manera holográfica. Tengo también, bueno, todo lo que hice de holográfico de las, los stickers de Zodiaco los he llevado al Emporium, que es algo que también he estado trabajando y haciendo en todo este tiempo, es montar mi tiendita física ahí en el Emporium y la verdad es que ha sido una experiencia súper súper genial, ya os contaré y qué más, bueno os voy a enseñar también eso que en cuanto a los marcapáginas, así también lo estoy haciendo holográficos está siendo muy genial y está en realidad también gustando mucho en la tienda voy a estar enseñándoos esto este blog o este estudio algo, va a ser un poco recopilación de lo que ha sucedido en todo este invierno así que si hay como discontinuidad o cosas así en el tiempo que sepáis que es que he ido grabando y lo he ido montando para que tuviera un mínimo de coherencia, pero bueno para enseñaros un poquito lo que he estado haciendo, para enseñaros también lo que he estado trabajando en cerámica en pottery que ay, me gusta tanto así que bueno espero que lo disfrutéis mucho y luego os cuento A ver, una de las cosas que he también he hecho para mí y es como en esta búsqueda que, bueno, no sé si es una búsqueda como tal, pero eh, siempre en determinados momentos hay cosas sobre mí que me gusta descubrir. Y esto me vengo referido a, en este caso, es completamente estético. Porque hace un tiempo, eh, no sé si sabréis, bueno os dejo por aquí que creo que hice una viñeta, ahora no estoy segura, pero bueno, si la encuentro os la dejo por aquí, hice una viñeta eh, referida al, eh, por ejemplo, no tenía ni idea de cómo eran mi, la forma de mis cejas. Esto no tiene nada que ver con ilustración ni nada, pero es como una de esas partes que a veces, eso, como desarrollo personal, entre comillas, o de autodescubrimiento, autoconocimiento. Y es que me di cuenta hace un par de años o tres, que eh, no tenía ninguna idea acerca de cómo eran mis cejas sin depilar. Porque ya sabéis cómo funciona esto, si eres mujer y cada vez yo creo que también hombres y mucho más en cuanto a la estética... Todo el rato es como eh, presión social Acerca de cómo te tienes que ver Acerca de cuál es la norma Acerca de eh, cómo se supondría que tendrías que aparentar Un poco luchando en contra de esto Hace un par de años o tres decidí dejar de depilarme las cejas Porque no tenía ni idea de cuál era la forma natural de mis cejas Lo hice y la verdad es que fue una sorpresa El cómo, eso, cómo cambia la forma El cómo también cambia, cambia el cómo tú te ves Y me pareció como muy muy interesante Entonces... Es algo que ahora, desde hace unos meses para acá, estoy haciendo en cuanto a mis canas naturales. En cuanto a mi pelo natural sin tintes, fue, eh, yo creo que la última vez que me teñí fue en septiembre del año pasado. Ya han pasado como unos, ahora, unos cuatro meses, una cosa así. Y tengo un montón que no tenía ni idea de que tenía, por ejemplo, no sé si lo veis por ahí. Este mechón así natural, tengo como más mechones naturales de eh, mi pelo como es, como tal cual sin teñir y sin hacerle nada más que cuidados de ponerme más que los cuidados para que esté hidratado, para que se vea más o menos bien o que yo considere que se vea bien, mi pelo de todas formas es de un tipo bastante fosco Sí que cuando era adolescente eh, no me gustaba nada y luchaba mucho en contra de ello porque eso, el pelo pues como que nunca se puede ver así natural Siempre tiene que estar o liso o con alguna ondita o una cosa así Y eh, cuando era ya os digo, como más adolescente tenía como mucho problema porque además eh, no es que tenga yo mucho mucho pelo Pero sí que mi pelo tiene mucho volumen porque es de un tipo fosco entonces, eh, llegó y tenía ya desde el año pasado bastantes ganas de dejar de seguirme así que estoy en este proceso de autodescubrimiento, me está como fascinando el ver por dónde me salen los mechones, por ver el cómo... Quedaría en, en, con el pelo entero sin teñir También os digo que es algo que es un momento, un periodo porque me apetece Y si en algún otro momento eh, me apetece ponerme el pelo como lo he tenido muchísimo de colores O ponerme cualquier cosa o raparme por algún lado o lo que sea Lo haré sin problema Pero en este momento estoy como teniendo muchas ganas de descubrir cómo es un pelo natural Así que bueno, por ahí decidme en comentarios si también tenéis como estos periodos en los que eh, tenéis un proceso que queréis descubrir de vosotras o vosotros mismos Y cómo lo lleváis a cabo y sobre todo, cuáles son los comentarios o cuál es la reacción de la gente de fuera en cuanto a familia, en cuanto a amistades, en cuanto a gente por ahí Que muchas veces sabemos que eh, pueden soltar algún tipo de comentario que es como, no tienes por qué En fin, bueno, voy a continuar que, eh, ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, tengo que hacer eh, una serie de encarguitos personalizados Tengo que terminar de esta semana unos cuantos bocetos Y luego, bueno, os voy enseñando por ahí Buenos días, verecillas, ¿cómo estáis? A ver, vengo con un montón de cosas porque, y me veis así, es que estoy muy contenta. También supongo que si veis hay una luz rara, hoy está súper oscuro, ya empezamos a entrar en el pleno invierno, voy a poder tener un puesto dentro del El Emporium. El Emporium es una tienda donde artesanos y artistas locales pueden exponer sus productos y venderlos, con lo que voy a tener ahí un espacio durante todo el mes de diciembre y hablando con ellos, bueno con ella en realidad, la que hablo es una mujer que se llama Lu, Aparte de poder tener todo este setup en navidad también voy a poder quedarme ya allí como eh, artista fija Con lo que estoy muy contenta y muy emocionada Entonces tengo bastante stock hecho, tengo que encargar también por ahí nuevas tarjetas Que me he vuelto a quedar sin tarjeta Y si vais a estar a lo mejor por Bristol o si me estás viendo y estás cerca Si quieres venir a pasarte por aquí estás más que invitada y más que invitado Así que nada, vamos a trabajar Menos 5, menos 6 grados. <ríe> ¡Qué frío! Pero bueno, al menos hace sol. por ahí, a ver, veis que estoy en un lugar diferente que no es el estudio, que parece que siempre estoy allí. Y es que eh, estoy en el Emporium ahora mismo porque vamos a empezar ya dentro de nada a montar todo lo que sería la parte en la que voy a estar siempre aquí con mis productos. Este es el espacio que voy a tener, lo voy a compartir con mi amiga Francesca, además que ha coincidido que estamos las dos en el mismo espacio. Así que genial porque ella también es una artistaza, mirad por ahí, hace cosas súper chulas y nada, estoy como muy emocionada. He hecho unas cuantas fotos para empezar a hacer como el, el, la organización mental de cómo voy a ponerlo todo, las estanterías que voy a necesitar. Como veis está todo un poco manga por hombro y es que pues eh, se están haciendo por renovaciones. También va a haber más artistas que se van a sumar. Supongo que hay algunos, algunos que lo dejan. Pero bueno, así es. La verdad es que la tienda en sí, el espacio es bastante, bastante grande. Y la verdad es que es muy emocionada eso por poder conocer a gente nueva también dentro del mundillo. Pero bueno, como veis hay artesanos y personas y artistas que hacen un poco de todo. Me gusta mucho porque es bastante variado y Joder, es un espacio donde como se respira creatividad. <risa> Bueno, soy Estrella Turner. Hoy me toca por aquí. Ha habido bastante gente por la mañana. Ahora es la hora de comer. Aquí es que es como alrededor de las doce y media a la una y estaba cosa un poco más tranquila. Pero bueno, la verdad es que bastante bien. Eh, de lo que va de mañana, he vendido unas cuantas prints y luego una de las prints grandes que tengo en A3 con un marco bastante grande. Así que estoy muy contenta de cómo está yendo la mañana. Y nada, Ya os cuento que. La verdad es que es una pasada el poder estar por aquí porque te digo que vamos a ir hablando de las compis, estabas enterando por ahí de cosas también, que está bastante guay en cuanto a tema de markets, en cuanto a tema de cosas culturales que se mueven por la ciudad. Así que nada, me queda aquí hasta las cinco y media de la tarde y pues nada, no, estoy hablando bajito porque hay gente por aquí y puede ser un poco raro y luego aparte eh, porque el móvil está metido en un cajoncito dentro de la mesa y desde afuera no se ve. Entonces creo que parece que estoy hablándole, no sé, a las tijeras. que y nada, florecillas, muchísimas gracias por llegar a este punto del vídeo, estoy encantada de que compartamos estos vlogs, así que nada, nos vemos la semana que viene con más cositas por ahí ilustradas, preparando ya todo lo que se viene para primavera, así que eso, pasad muy buena semana, chao, chao.